Vale, he estado picando un poquito Y ahora lo que vamos a hacer es <coughs> Para empezar a ampliar un poco más esto Necesitamos seguir ampliando Y ¿Cómo vamos a ampliar? Pues con esto Obviamente Vale Me voy a tirar aquí bien eh, ¿sabéis lo que, lo que puede que haga? Eh, se me acaba de ocurrir, es una idea un poco extraña, pero bueno <coughs> ¿por qué no? a ver esto aquí puede funcionar, es para que cada vez que que salte ahí cada vez que yo coja Y a estas cosas Suba hasta ahí arriba Donde hay agua Vamos a ver si funciona Sí, Me vale Vale Bien Vamos a ampliar entonces <coughs> Vamos a ampliar ¿Cuánto? Lo suficiente como para... A ver, hemos añadido 1, 2, 3. 1, 2, 3. Algo así. Vamos a quitar 2 de cada. 4 de cada, mejor. Vale. Voy a poner esto hasta aquí va a ser <coughs> y el otro va a ser todo esto vale y ahora a quitar de aquí un poco de de esta movida y ampliamos ¿Para qué quiero esto? Más que nada porque donde están ahora mismo los aldeanos es donde van a estar mis futuros aldeanos, que son otros. Eh, ¿Qué es lo que quiero hacer? Tengo pensado... Puede ser buena idea. Uh, esto o se ha... La tengo mucho, ¿no? Bueno, hasta aquí, más o menos. No creo que necesite mucho más. Vale por ahora vale, esto aquí ahora esto aquí <ríe> y te quedas sin poder pasar, máquina <ríe> vale ¿cuál es el objetivo? el objetivo es poner una plataforma aérea bastante grande ¿para qué? para eh, para que cuando los aldeanos eh, caigan, que estén lejos de lo que vendría a ser el... que los aldeanos estén lejos de lo que vendría a ser la zona donde van a estar los aldeanos importantes. De todas formas pondré un... una cosa de estas para subir. A ver, necesito... Marillita de alma... Necesito bastante tierra. Mm, vale. <coughs> pues con luego la piedra que me ha sobrado, Voy a hacerme una pala. Y me voy a poner a coger tierra de... De por ahí. Esta araña. ¿Qué hace aquí? Eh, <coughs> vale, vamos a coger tierra... De por ahí Más bien de por ahí A ver Lo que yo quiero hacer es <coughs> Hacer una zona Alta Por lo tanto esto lo es Tío Pues menos mal que no se ha metido un puto zombie ¿Sabes? Eh... Vale, esto hay que ponerlo alto. Los aldeanos van a salir por aquí. Y aquí abajo van a estar los... Los otros aldeanos. Quiero intentar ver. Vale. Quiero intentar ver cómo puedo hacer... La subida está sin que se... Sin que se me vaya toda la mierda. La subida la quiero hacer por... Por ahí. Ahora, ahora lo vamos a, a ver. Y ahí voy a hacer como una, una casa extraña. <coughs> que Ahora veréis con lo, la idea que tengo pensada. <coughs> Parece que el que LEM se va a saltar, tío. Bueno. Eh, total, que abrimos esto, ¿vale? Vale, abrimos esto. Bien. Y ahora, la idea es que <coughs> los aldeanos suban a una altura tal que... Vale, luego me tengo que tirar Soy también yo muy listo La verdad Bueno Voy a coger agua <coughs> Voy a coger agüita Y... Y ahora sigo subiendo A ver Esto y esto <coughs> Vale eh... Bueno, el plan es ese subir por aquí eh, alto no sé cuánto de alto, pero yo creo que un poquito más aquí yo creo que está bien vale, entonces los aldeanos pasarían por ahí suben aquí <ríe> y aquí va a estar nuestra zona de una, dos 3, 4 1, 2, 3, 4 un espacio 1, 2, 3, 4 vale 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 1, 2 este y dos más vale hasta ahí, y de largo tengo que poner bastante vale <coughs> Probablemente unos, que te digo, unos, bueno, en verdad todo, todo lo que es la construcción esta, ¿no? Quiero ver, hasta, a ver dónde cae esto, vale, cae dentro, pues uno más, vale. A ver, ¿dónde cae ahora esto? ¿Dónde cae esto? Esto cae dentro. Uno y dos. Vale. Ya aparece ahí un puto creeper, tío. No sé dónde coño salen los bichos, tío. Cojones, un mini, un mini zombie, tío. No, tío. Uf. Bueno, que me da igual. que me ha quitado. ¿El alto horno me ha quitado? Con la explosión, hijo de... No me lo creo. Y mi alto horno. Pues nada, tendré que ir a buscar un nuevo, un nuevo alto horno. Me cago en la puta, tío. Si he visto ese creeper. Lo he visto. Uf, menos mal no se ha cargado ningún aldeano porque ella me estaba cabreando. Anda que... Anda que estoy yo. Vale. Eh, o sea, me, me he llevado un rato sin grabar. Creo que no sé cuánto, cuánto tiempo ha sido. Ahora luego miraré los archivos. Eh, pero bueno, que contaros Hemos ido a por Antorcha He hecho La subida esa Que ahora pondremos Tengo la arena de alma, voy a poner ya la arena de alma mm, Vale, espérate Voy a poner esto aquí Vale, vamos a poner aquí la arena de alma y Tengo que poner Una subida Aquí Esto aquí Esto aquí vale, esto aquí, tengo que ir cogiendo todo el rato agua, me, me parece que me hace aquí agua infinita, más fácil, bueno que vamos a subir a los aldeanos ahí arriba, eso creo que sí lo he contado, han petado algunos creeper, eh, hay uno que no sé si habréis visto se ha cargado aquí mi alto horno y ha habido otro que, que ha explotado ahí al lado y casi casi se carga mi, mi zona de esta de. De farmeo de.. De piedra. Pero bueno. Eh, la cosa es que. Ahora mismo estamos bien. Vamos a.. Cada vez que sea de noche vamos a irnos de aquí. Porque. <coughs> aparecen muchos bichos. Creo que debería de ir iluminando. Ya que estoy bien iluminando por aquí, por aquí, por aquí no sé cuántas antorchas tengo, pero voy a intentar iluminar lo máximo posible más que nada para que no me salgan más bichos, porque ya como podéis ver, me ha salido ahí un esqueleto me cago en todo vale, y aquí otra luz Vale, me voy a subir rápido antes de que le salga un zombie a los a los aldeanos. Le sale luego un zombie y me.. Se me lía. Se me lía. Le sale un zombie y se carga a los aldeanos. Así que vamos a dormir. Vale. Pues eso. He ampliado un poquito más esto. Lo hago un poco, ¿verdad? Sí. Esto. Voy a hacerlo agua infinita. ¿Puedo? Sí. Perfecto, agua infinita. Eh, <coughs> esto me sobra de, de la explosión. Vale. Y vamos a seguir subiendo. A ver. Vamos a seguir subiendo. Mm. Cada vez que.. Pua, es que.. Esto es una putada, tío. Esto que.. Está aquí es una putada. <coughs> bueno, vamos a ver. A ver. Eso ahí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto.. Vale, vamos a subir 1, 2. Esto aquí. Esto aquí. 1. Esto aquí. <coughs> Me quedan unos cuantos, tío. A ver. Este llega ahí, este llega ahí. Pero ahí abajo... Ya no hay forma vale puedo hacerlo así en verdad ahí esto es simplemente para que para que pueda ir subiendo yo plan para que puedan ir subiendo los aldeanos total que así esto aquí y esto aquí <coughs> vale muy bien a ver. Uno, dos. Uno, dos. Vale. Y me faltan dos más. Vale, vamos a hacer una cosa. De he hecho, aquí. Uno, dos. Subo por aquí. Pongo este, cojo esto, pongo esto y pongo esto. Vale pues esto ya estaría aquí ahora lo que hay que hacer es mover a los aldeanos para acá y cerrarles con las con las plataformas esas que ahora lo hacemos pero por ahora lo que vamos a hacer es intentar continuar este camino vale esto así Vale, y esto hasta aquí. Vale, necesito más tierra. Vale, eh, esto lo, lo puedo quitar ya. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Cojo esto y esto y quito esta tierra. Vale A ver Vea. Esto tapamos aquí Y ahora lo que vamos a hacer es eh, Meter aquí a los aldeanos ¿Cómo meto yo aquí a los aldeanos? Pues muy sencillo Necesito madera Madera y carteles En plan, con madera hacer carteles. Vale. Matará. Aquí. Oh, Dios mío. A ver, máquina. No me molestes, ¿vale? Que estoy intentando aquí hacer una cosa muy necesaria. Para que venga tú ahora Y me lo joda ah, ya está. Eh, voy, a hacer, voy a tener que hacer Algunas formas para subir aquí Que no me moleste eso Pero bueno eh, A ver, antes que nada Voy a hacer una mesa de cráter por aquí Para no estar, tener que subir siempre Ahí arriba, vamos a dejarla aquí mismo y vamos a hacer Para empezar, palo Ahí Y esto eh, ya tengo tres carteles. ¿Qué hago con estos carteles? Pues pongo uno aquí. Pongo otro aquí. Y voy a poner uno tercio, un tercero aquí. Para. Por la gracia. Vale. <coughs> tengo que subir allá arriba, tío, otra vez. Vale, voy a subir. Subo por aquí. Bien. Eh, tengo que tapar esto antes de subir a los aldeanos. Claro está. ¿Qué pasa? Que necesito quitar eso. ¿Ya cómo bajo? Vale, sí. Vale, voy a hacer una bajada por aquí. Vale. A ver, ¿hasta dónde? Es? Vale hasta aquí, hasta aquí <coughs> y luego es una dos tres cuatro vale eh, esto aquí vamos a dejarlo aquí y esto aquí y ahora quito este y este Vale Aquí va a ser La bajada Muy bien Esto lo voy a poner aquí No puedo perder las antorchas tío. Las antorchas son muy importantes Las antorchas son muy importantes A ver Bien. Y esto hemos dicho que es aquí, ¿no? Creo... Ostras, vaya, pedazo de torta. Me he pegado. Sí. Vale. Muy bien. Y aquí estaríamos nosotros. Vale. Vale, esto es lo tengo De todas formas que agranda más Pero... Por ahora sí está bien Creo yo Vale A ver Ah, muy bien Para nada he hecho la subida esa, la verdad Eh... La bajada, más bien. Vamos a ver, necesito ahora. una manzana. Manzana, palos. Y para plantar más. Aquí, aquí y aquí. Vamos a alejar un poco. Ahí. Qué bueno. Qué bueno. Vale. Aquí. Vale, vale, vale, vale. Tenemos ya una manzana. Vamos a hacer la manzana dorada. Y ya algo que nos hemos quitado. ¿Sabéis lo que necesitaría? Un hombre de estos errante. De los que te dan. Mira, lo que voy a necesitar. Para... Antes que nada. Mira, voy a necesitar looting y rompibilidad. Creo que eso es lo que voy a necesitar en los aldeanos que voy a. Que voy a ganar, hacerme. Looting y rompibilidad. Esas dos cosas. Vale, aquí tengo. 7, 8. Vamos a hacernos la primera manzana dorada. No la voy a llevar en el inventario. Porque me veo que me la como. Pero sabemos que la tenemos ahí. Eh, Además, me niego a usarla. Vamos, que si me estoy muriendo, mmm, me hago una pirámide de bloques. Antes. Vale. Esto podemos ya recoger gran parte de las cosas, ¿no? Zanahoria. Por aquí. Esto, esto. Esto, este. Estas de aquí. Esto es Esto es más que nada Para pa hacerme en, en un futuro Una granja de De bichitos Que los voy a necesitar De vaca y de algo más Pero para eso Tengo que hacerme Cuerdas, que no son complicadas Hacérselas porque Mira tú, con Tío, Con el lime se hace Creo que era uno del Uno del lime Y <coughs> poco más